Estoy con Francisco Peña, receptor de los Cardenales de San Luis y de las Águilas Higuaeñas. Francisco, buen, buena temporada este año, todo el tiempo en Grandes Ligas. ¿cómo? Explícame cómo fue todo eso. Bueno, fue una, una experiencia inolvidable. Llegué al campo de entrenamiento de Grandes Ligas en últimas condiciones. Tuve tremendo entrenamiento de Grandes Ligas. Y, y me gané el puesto de ser el quechebacó de, de Yadier Molina. Y aprendí un mundo con él. Y, la verdad que sí que fue una experiencia inolvidable. Así. A ti te han tocado, te han tocado los, los caches fiebruces. Primero te tocó Pérez en Kansas City, ahora te tocó Yadier. Son caches que no les gustan salirse del juego. Pero vi que tuviste mucha acción. Eh, la lesión de quizás de Yadier te favoreció. ¿Cómo fue la relación entre ustedes? Bueno, fue una relación muy buena. Fue una relación muy buena. Como dije anteriormente, aprendí un mundo con él. Eh, él me, me llevó bajo las alas de él y, sí. y, y estuvo ahí con, conmigo. Cuando estuvo lesionado, estuvo ahí ayudándome para, para tener ese equipo en, en óptimas condiciones, tener ese equipo en control, tener ese equipo eh, peleando para la postemporada y... La verdad que sí, que fue una temporada muy buena, no me puedo quejar y si Dios lo permite, llegar en últimas condiciones con ellos también si ellos deciden eh... ¿Cuál es tu situación? Tú vas ¿Sería gente libre o ellos te han bueno, hablado? Eh, yo estoy todavía en, en el rato de 40 de ellos Tenemos que esperar que pase la mundial Para ver qué pasa Pero si Dios lo permite estamos positivos Y, y si Dios lo permite regresar para allá Si no, eh, poner todas las cosas en manos de Dios eh, Gracias a Dios tuvimos una temporada buena Y creo que, que si no es ahí eh, Sería en muchos lugares Pero creo que, que hay una buena oportunidad Año entero en Grandes Ligas eh, Otro glamour, otra cosa eh, tú te has impuesto a eso, porque tu papá ha estado siempre en Grandes Ligas y tú desde niño estaba ahí. Pero, ¿qué se siente tu, tu propio medio de estar en Grandes Ligas todo el año? Bueno, se siente muy bien, se siente muy bien eh, estar en Grandes Ligas, eh, poder aportar, poder ayudar a un equipo, eh, te hace sentir bien. Y de la forma que lo hice, en los campos de entrenamiento de Grandes Ligas estaba ahí, estaba el prospecto Carson Kelly también, que tenía una buena oportunidad de hacer el equipo el número uno de la organización y, y nos dieron la oportunidad los dos para ver quién se ganaba el puesto y, y me llenó de, de mucho orgullo de poder ganarme el puesto de, de ser el, el bajo de él y de verdad que sí que no hay para, para describir eso ¿Cómo te fue con el picheo? Sobre todo los tsunamis, ese tipo de gente Bueno, eh, gracias a Dios eh, sabe que el fuerte mío siempre ha sido llamar buenos juegos y tuve una buena comunicación con ellos en especial con, con Michael Waka, con, con Michael, con, con el tsunami eh, Muchachos jóvenes como Flattery que estaba ahí, también en Fue un año, de verdad que sí, que fue un año muy bueno para nosotros. Si fuéramos a hablar de cosas que tú necesitarías mejorar para, para mantenerte, ¿qué cosa harías? Necesito jugar, necesito jugar aquí, necesito jugar con las airas ibaeñas, que me den esa oportunidad de jugar para llegar en óptimas condiciones a los campeonamientos, como sabe todo el mundo, eh, Yadir Molina que echa todos los días. Le gusta que echar a, a todos los días, quiero coger mi turnito, quiero coger, que echar mi sinin ahí para, como dije anteriormente, llegar en óptimas condiciones al entrenamiento de Grande Liga para hacer un tremendo trabajo que hice el año pasado. Tú no vas a durar mucho en eh, meterte en forma, ¿no? Bueno, no sabes. ¿Cuándo tú vas a comenzar? De... Quiero ponerme ready, no quiero entrarme a lo loco. Y quiero poner mi brazo ready, quiero ponerme a correr. Y como dije, estar en óptimas condiciones. Correcto. ¿Quieres preguntarle algo, por allá sí. Pregunta. Eh, eh, Frank, eh, háblame un poquito del de ambiente en San Luis. Es decir, cómo es el ambiente, cómo te pudiste adaptar a la ciudad de San Luis. Y, y si en la ciudad los fanáticos son muy, muy fervientes. Eh, ¿Qué recordaron de tu papá en los años que estuvo allá? ¿Cómo te, cómo te familiarizaron tu papá y tú los fanáticos allá. Un mercado grande, esa ciudad es grande. Eh, el mercado eh, es una ciudad pequeña, pero es un mercado grande también. Eh, Para el béisbol. Claro, los fanáticos son eh, locos con el béisbol, eh, son eh, apasionados, son eh, son ruso, como tú dices, les encanta el, el juego de béisbol, eh, lo único que se juega allá es pelota y hockey nada más. Así que ellos son eh, su, su San Luis, los cadenales son los número uno allá y... y eso es lo que se ve allá. ¿Qué te me recordaron? recordaron de tu me papá? recordaron de mi padre que, que fue un jugador, un jugador aguerrido, un jugador que, que jugó muy apasionado, un jugador que siempre tiene una sonrisa en su cara. Y, y eso mismo traté de hacer yo allá, tener una sonrisa y me daban esa oportunidad de tratar de ayudar al equipo y gracias a Dios. Eso, eso. Gracias y buena suerte.